Le cambiamos de canción, él había elegido no hay problema, Scorpions, gringo. pero bueno, aquí le hemos puesto eh, No Doubt, ¿no es cierto? Buen Stephanie, que hoy está de cumpleaños. Shamir Álvarez, ¿cómo le va? Buen día, gringo, ¿cómo está? Bien, ¿tú cómo andas? Bien, tranquilo, tranquilo, con noticias de... positivas. No me digas, ¿cuál? Sí, ¿La del la, sábado, por ejemplo? La de Ninavia, por ejemplo, ah, segunda medalla de oro. Ah, pensé que ibas el... a hablar de otra noticia del sábado. No, no, esas son noticias menores, ¿no? Estas son importantísimas, claro, segunda medalla de oro, se tiene que festejar y también estaremos con lo que sucedió en Minnesota, en Estados Unidos, con Rado Moscoso, campeón del US Open, ¿no? Una maravilla, lindas noticias, sin duda. Sí, sí. A gusto comenzar. Claro, claro. ¿Y Entonces, ¿quién es puntero? <risa> ¿quién es puntero Después campeonato? vamos a hablar de otros temas secundarios que no sé si tendrán, el, si habrá el tiempo suficiente como va para darle. Eh, <risa> pero bueno, vamos a hablar, vamos, vamos a hablar de Bolívar, ¿ah? que no pudo el día sábado. Empató 0 a 0. Hay muchas cosas que comentar al respecto, más que todo sobre el tema eh, colectivo y que nuevamente le hace pasar un mal momento a un Bolívar que no encontró eh, los caminos para poder quedarse con la victoria y permanecer en la parte alta. Empató y Díaz Trongues hizo lo suyo y ahora es otra vez puntero de la división profesional. Pero vamos a partir, queridos amigos, con estas gratas noticias y novedades porque David ninavia Volvió a dejar el nombre de nuestro país en lo más alto, vamos con las imágenes, ahí está el competidor de atletismo, que con certeza, convicción, David Inavia, rebasó a un competidor de retaguardia y pasó la meta conquistando el oro en la prueba de 10.000 metros planos, con una marca de 30 minutos, 5 segundos y 8 centésimas en los Juegos Sudamericanos de Cascabel Brasil. Bajó bastante el, el récord de Vasco, ¿no? Sí, de Vasco que lo había impuesto en Canadá y ahora eh, logrando un récord nacional. Es que es impresionante, eh, querido gringo, lo que viene siendo Ninavia, el yundo de Yayagua, o como algunos dicen, Chachagua, no sé por qué. Sí, sí, sí. <ríe> el Sucede. potosino, ahí logrando esta victoria importantísima. Recordemos, queridos amigos, que en segundo lugar estuvo el peruano. Eh, Frank Luján, con un tiempo de 30 minutos, 34 segundos, 54 centésimas. Y completando el podio, el uruguayo Valentín Soca, con un tiempo de 30 minutos, 44 segundos, 32 centésimas. Y ahí está eh, David Ninavia, como siempre, gringo. Yo creo que eh, a fin de año, lo más destacado a nivel deportivo va a ser el atletismo. No hay duda, ¿eh? que nos ha dejado medallas a nivel internacional. Y Ninavia, a sus 19 años batiendo récord bañándose en oro y nuevamente ahora en territorio brasileño consiguiendo su segunda medalla de oro recordemos que lo había conseguido en, en, en cinco mil en 5000. Y ahora, eh, logrando esto en 10.000, impresionante, ¿no? Impresionante, realmente. Y fíjate qué interesante que la curva de rendimiento de los fondistas generalmente hace que cuando llegan a cierta edad, ¿no es cierto?, cercana a los 30 años, ahí es donde empiezan su mejor momentos. O sea, estamos hablando de un proyecto eh, extraordinario que, sí, sí. si es que se cumple esa, ese récord histórico, diríamos, él eh, de, seguramente de aquí a unos 7, eh, 8 años va seguramente, a alcanzar las mejores marcas, porque va a estar en la plena madurez eh, como atleta, ¿no es cierto? Seguramente ya Correrá en otras, en otras categorías, pero eh, bien, es, es sin duda todo, sí. todo un toda una figura. En el, te cuento que estaba revisando la página de la organización. El campeonato terminó ayer en Cascabel, ¿no es cierto? En, en, en, un, en un centro de alto rendimiento allá en Sao Paulo, Brasil, y decían que es el mejor fundista que hay en este minuto en Sudamérica. ¿Sí? Es, es, esa es la categorización que han hecho de Ninavia. Eh, pregunta del millón ¿va a competir a los Juegos ahora? Se va sí. a los eh, se, se va a sumar a, los... a la delegación. Sí. A los se va panamericanos. A Asunción, Asunción en Paraguay. ¿Son los es? Panamericanos que son? No, son los Juegos Sudamericanos. Sudamericanos. Sudamericanos perdón. que se, va, se están ya llevando a cabo, ha sido inaugurado ya este evento internacional, así que también va a competir y ojalá que, no, bueno, ya a estas alturas dudar de las capacidades que tiene eh, Ninavia y aprovechamos también para felicitar a Nemia Coca y también al señor eh, eh, Peña, Peñaranda, más o menos Peñaranda, que son los entrenadores y que posibilitan también de que puedas rendir de esta manera, ¿no? Correcto. Hubo un atleta en femenino que salió tercera, ¿no? Que ganó la medalla sí. de, de bronce. Sí, no recuerdo ahora el nombre de ella, ¿no es cierto?, que fue justamente también de participación destacada, esta vez en 10.000 metros mujeres, ¿sí? en la categoría damas. Bien, entonces eh, tenemos que esperar para los próximos días novedades desde, desde Asunción, ¿verdad? Allí donde se está sí. disputando este torneo internacional. Allí hay otras figuras, ¿no? A las que se va a agregar Ninavia. Está, está el propio Vasco, ¿no? El Garibay. Garibay, también. ¿verdad? Y alguna una dama José también. ¿no? Camargo. Exactamente, que son las grandes figuras sí. del atletismo nacional hoy por. Hoy que esperemos eh, sigan cosechando estos títulos a nivel internacional. Bien, y si atletismo nos dio una alegría, también lo hizo el racket ¿no? Como sucede habitualmente. Sí, recordemos que hace un tiempo atrás, no hace mucho, salió campeón del mundo. Cierto. Y ahora en uno de, de los eventos también más importantes del racketball nuestro querido Chuquisaqueño Conrado Moscoso se consagró campeón del US Open. ¿eh? Después de derrotar a Rodrigo Montoya, el mexicano, por un parcial de. Eh, ...15 a 8 y 15 a 4... ...lo vapuleó. Lo, lo vapuleó. Esto prácticamente ratifica el buen momento que está atravesando... ¿no? ...y que indiscutiblemente es el número uno en esta disciplina... ...así que Conrado Moscoso eh, dejando nuevamente el nombre de nuestro país... ...en lo más alto y ganando... ...estas son las imágenes del evento que se llevó a cabo en Minnesota... Eh, ...en Minneapolis, perdón... ...que es parte del estado de Minnesota... ¿no? Uh -huh. eh, ...y eh, consiguiendo este título... Y quedando en primera colocación. Recordemos también, querido gringo, que en la categoría eh, damas, en la rama femenina, Micaela Meneses no pudo con eh, Valeria Centellas, que recordemos es boliviana, pero representa el país. No, no, representa al país de Argentina. Argentina de Argentina, ¿no? Se naturalizó y, Argentina Sí, para por, el, por, por el tema de las condiciones eh, y todo el apoyo que recibe de ese país. Y ¿no? ella es ganadora del... Ella ganó el... el del US Open en... En rama, fe, rama femenina. femenina. Y Micaela Meneses quedó en segunda colocación, pero esto no deja de ser algo ponderable, porque también ratifica el buen momento, el gran ascenso de Micaela Meneses, compitiendo a nivel internacional. Así que... Son dos noticias espectaculares para comenzar el mes de, de octubre, gringo, esto es innegable, ¿no? Y una gran semana, esperemos que tengamos este tipo de novedades, más que todo, eh, que vengan de Asunción, porque se van a llevar a cabo ahí los Juegos Sudamericanos. Seguro que sí, vamos a estar atentos, obviamente, haciendo la cobertura, sin perder de vista que a partir de hoy comienza la disputa del torneo sudamericano de voleibol, voleibol ¿verdad? Sí, es categoría joven, eh, 18, ¿no? Okay. 19 años. 19. Sí, sí, Recuerde, Los partidos se van a jugar... Eh, a mediodía, a las 4 de la tarde y también a las 6 vamos a estar haciendo la cobertura a este evento sudamericano, está Argentina, Brasil hay países muy representativos en la disciplina, así que vamos a estar con las novedades mañana. Esto es en el Coliseo Cerrado, Julio Borelli Julio Viterito Exactamente, buenísimo, está muy bueno el equipo está bien preparado Sí, Esperemos. tuvo un, un amistoso con Chile eh, fue un partido reñido la pasada semana, se jugó en un colegio de la zona sur. Ya. Así que los preparativos ya están. ¿Y ¿Cómo salió el partido? Nos ganaron, pero eh, dimos batalla, ¿no? Eso es lo importante. Hay ciertas diferencias, más que todo en el biotipo, ¿no? Son jugadores más, más, grandes. más grandes, más altas, y esto todo. obviamente permite que pueda desarrollarse de mejor manera. La Estos no son clubes, es son selecciones. Que ¿no? Se juega Bolivia, va a jugar la chance de clasificar al Mundial. Tres van a ir al Mundial. Sí. Seguramente Brasil y Argentina ya estarán casi casi con medio boleto de entrada, ¿no es cierto?, porque son los candidatos de fierro, nunca fallan. Y bueno, pues ahí quedará la disputa para ver qué hacemos, ¿no? Sí. Conversar con Perú, va a ser con Chile. ¿sí? Bueno. Veremos, veremos qué es lo que va a suceder, pero vamos a estar ahí atentos y eh, pendientes de lo que va a ser la participación de la selección. Correcto, oh. yo, estoy, yo estoy alargando, alargando para no hablar de Bolívar, no porque se siente mal. Eh, no, no, Shamir, para ¿no? nada. No, ah, no, no, no hay no. problema. No, no hay problema, ah, bueno, pero vamos no. a partir con el que ahora es puntero, no estamos hablando de 10 tronques que le costó, que incluso jugó gran parte de su partido con un hombre menos, imágenes de ya lo que significó, el partido que se jugó ayer en el estadio Hernando Cieles. Y algo que quiero mostrarle es, eh, es esto, ¿no? El, el tema de la asistencia de público, que no es novedad gringo, pero vale la pena. ¿Poca gente? <ríe> no dir, yo no diría poca, escasa, ¿no? <ríe> Ahí están los hinchas que siempre están en, en la curva sur, el ingreso del equipo de universitario de Sucre, que no aprovechó su ventaja numérica, porque se fue expulsado Richard Gómez al minuto 20, es decir, casi 30 minutos del primer tiempo. Y en mira, la... mira, mira, esta, esta es la imagen, ¿no? Esta <risas> es la imagen, sí, es, es triste, ¿no? Que, que el equipo que estaba por quedarse puntero, con un gol de diferencia, o sea, ganando el partido, Tigres se hacía de la punta, que eh, haya habido tan poca gente, ¿no? Sí, tan y, poca y, gente. y esto siempre es materia de análisis, ¿no? Hay muchos que, que indican de que esto tiene que ver más que todo por por el descontento que hay con la directiva, los no, campeonatos no, consecutivos no, no. que los subcampeonatos consecutivos bueno, hace pero, mucho. Pero hay. Ahí está pues, Pero ahí está, ahí de eso se trata, pues, de acompañar al equipo para que logre y revierta esa, esa mala racha. Sí. Este es el penal, ¿no es cierto? Que para mí no hay, no existió. ¿Tú crees que no hay penal? No, no, no yo creo que no hay el contacto suficiente, o sea, este es un deporte de contacto. Lo ¿no? empuja, pero no. Para sí, mí lo empuja creo... y le tranca, el, después por atrás le pone una tranca al, al tobillo, al, al talón. ¿O no? Yo, yo no lo veo tanto de esa manera, porque los dos están... A ver, ¿pueden repetir la jugada? ¿Puede a ser? Ver. ¿Se puede rebobinar un poquito? Rebobinar, un poco antiguo lo mismo. Pero digo, ir para atrás, sí a ver si podemos. de haber contacto en la parte de la espalda la jugada, creo que la, la jugada, hay. La jugada, la jugada, ¿sí? volvemos a la jugada, ahí es donde va al un poquito más atrás, un poquito, más, un poquito antes, un poquito antes, ahí está, es, eh, ahí, ahí está, esa es la jugada. El sí. centro de Ortega. Ahí, mira, le pone el codo izquierdo el hombre. <risa> y abajo le toca el, el, el, el pie. Es, es debatible, ¿ah? ¿eh? Para mí es debatible, gringo. O ah, sea, pues está bien que lo empujen en el área. No, yo creo que. A ver, comparto y coincido con usted de que hay un contacto. ¿El contacto es suficiente para derribar al adversario? Creo que no. Pero no, no no dice que hay que derribarlo, ya un poco más no va que lo internen al hospital en estado de coma, no puedes tampoco. Sí. ha pasado esas épocas en las que el fútbol se resolvía de esa manera. Aquí un toque, no sé, ahí lo toca, pues, lo toca y después le tranca el pie. A ver, ¿Es por eh, doble partida, ¿o no? Cuando hay un balón, eh, este es un, es un balón de dividido, porque van dos jugadores en procura sí. de ser. Y generalmente siempre hay un, eh, una disputa y roces. Aquí yo creo que no hubo eh, el contacto suficiente o sea, para no le, hacerle no perder rom... el equilibrio. O sea, no lo le... veo de esa manera. No le rompió la columna, digamos. Entonces, no, no, no va. No fue no. Un, un, un corto, un corto. <risa> Bien, ahí está lo cierto. Es Gringo que marcó el penal y el mismo jugador a quien le habían cometido la falta, Triberio, que apareció después de muchos partidos porque decían que estaba lesionado, no había un informe claro del estado de, físico del jugador, pues transformó la pena en gol. ...y Díez Trongue se hizo del liderato. ...ahí está... ...festejando con la parcialidad atigrada de esta manera... ...ahí está Rascaita también... ...arengando a los hinchas... ...y el abrazador oficial que es Reynoso fue y como siempre... ...que además era capitán ¿no? Sí. ...el capitán lo pusieron al Reynoso... ¿no? ...sí, ¿no? capitán... ...bueno, pero qué, qué triste... ...ver tan vacío al Siles... ...tan vacío, tan desértico... ...¿no es cierto?... ...los del la sur obviamente no fallan... ...siempre están ahí apoyando al equipo... ...en las buenas y las malas... ...pero y el resto... Y el resto, ¿no? Y claro, eh, ese, ese vacío de ese Hernando Cires te va a doler más después de que veas cómo se llenó anoche el tawichi, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta realmente la brutal diferencia que existe entre uno y otro, ¿no? Eh, sí. El comportamiento de los hinchas, la respuesta de los hinchas, eh, definitivamente es, es muy distinto, ¿no? Claro, tú irás a Santa Cruz era el clásico, veremos qué pasa en el clásico aquí en La Paz, que se avecina, ¿no? Viene el 12 de octubre. El 12 de octubre, miren ustedes, qué día para disputar el clásico. Semanas. A media semana. Va a ser la chance de que aquí en La Paz se demuestre que somos tan fanáticos y tan seguidores como lo son en Santa Cruz. Si no, bueno, pues ya uh. qué podremos decir, ¿no? Si ni el clásico convoca, bueno, ya de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sin duda. Bien, vamos con lo que sucedió en Cochabamba, porque ganó su equipo gringo, ganó Always Ready. Como lo, habíamos que lo habíamos claro, comentado, lo ¿no? habíamos comentado. Claro. Había grandes eso, posibilidades de no sé, que eso suceda. Eso, eso ya no es una noticia, es una obviedad, diría. <ríe> pero, ¿no? pero, pero lo que sí llama la atención, al menos desde mi juicio, que tuve la oportunidad de verlo el partido de principio a fin y seguir a este universitario de es los cambios que propuso Godoy. ¿no? O sea, uno no entiende por qué justo en este partido manda un defensor como lateral, saca a los delanteros cuando el equipo mejor estaba jugando y una serie de modificaciones que a uno le... Bueno, le Levanta cierta suspicacia, ¿no? No pero... me digas. ¿Por, sí. qué eres? ¿Por qué piensas así? Mira, si no es el árbitro, es la cancha. Si no es la cancha, es no sé quién. El que amenazan al uno, lo aprietan. A... Ahora resulta que a Godoy, ¿qué habrá pasado con Godoy para que sí, haga sus Sí, cambios, sí, ¿no? increíble. Eso está ¿eh? sugiriendo. Increíble, ¿no? Siempre van a cuestionar que el Olwey sea campeón. Así es difícil, compañero, pero aquí hay que meterlo. No, ¿sí? pero esto hay Nosotros, que... los salteños, no nos vamos a dejar doblegar <risa> por ese tipo de suspicacias o, o malos <risa> pensamientos que tengan algunos. El Lolo es ha ganado, como tiene que ser, ¿cómo va a seguir siendo? Sí, sí, vamos a revisar Dale. las imágenes de esta importante victoria que le permite seguir en carrera al equipo millonario que eh, está sumando su segunda victoria consecutiva al mando del señor Oscar Villegas, que es el entrenador interino. No lo sabemos. No, ya es, está confirmado hasta fin de año. Pues, hasta ¿no? fin de año. Claro, eh. está bueno. Y aquí está la las incidencias del partido, un compromiso que en el primer tiempo no nos dejó cosas interesantes, aquí está la equivocación en salida, Riquelme que es el goleador del campeonato, sacando este zurdazo, aprovechando el descuido y la desconcentración de la defensa para marcar el primero del partido, gringo, ahí está la bronca de Olivares, el ex portero de Always Ready, miren, lo presionó Chumacero, sigue engolosinado con el balón Calicho, y luego pierde el, el esférico tras la presión también y la ayuda de Ramallo. En conducción, una diagonal hacia adentro. El remate de zurda. Nadie marca. Así es fácil, ¿no? Así es fácil. Y aquí está el primero del compromiso. Eh, esto cuando ya estábamos en la parte final de la primera parte. Eh, y luego, en el segundo tiempo, cuando el equipo estaba jugando bien, ingresó eh, Génesis, el atacante brasileño para marcar de cabeza. Mira, es un saque lateral. Qué buen gol, ¿no? Nadie marca, llega tarde Reyes, no calcula tiempo y espacio en Umba, se eleva en el cabezazo Génesis. En Umba lo estaba mirando a Génesis, o sea, no estaba viendo la pelota, lo estaba viendo la cara al brasilero. Sí, se ¿Te se le... has fijado? Puedes repetir el gol? Yo lo veo en Umba mirándolo al brasilero. O sea, no mira la pelota. Un poquito antes, un poquito antes, un poquito antes, un poco antes. Después de esto, pero bien, después ¿no? de esto viene, ¿no? pero fíjense por favor, véanlo a Enumba que es el que está marcando al que cabecea, entiendo que, si, si salvo que sea una, una falla de la vista, Ahí está. yo aprecio que Enumba lo está viendo al, o está, de, ¿cómo es? a ver, ¿qué está haciendo Enumba? ¿lo está viendo al brasilero o está? Está de espaldas hacia el brasilero, ¿eh? de espaldas sí, ¿no? y no calcula el tiempo y la distancia del balón el recorrido para poder eleva, elevarse y despejar el esférico tan grandote es el brasilero que sí, le es, es, es corpulento es grande es claro, grande ¿eh? porque Numba es grande sí pero se supone que Numba tiene buen juego aéreo en teoría y pero bueno aquí no calculó y lo aprovechó el atacante para anotar el empate transitorio porque luego en una jugada también donde hay muchos errores y lo vamos a revisar enseguida. Aquí estos, esto ya generaba mucho problema inconveniente para un Always Ready que sí o sí necesita ganar para meter presión, sabiendo de que Bolívar no había conseguido su victoria. Y aquí está, eh, ¿qué le parece la salida del arquero? Eh? Siempre nos deja Olivares este tipo de actuaciones en algunos partidos, ¿no? Son eh, porteros con tanta experiencia que a veces cometen esos errores. Y algunos dirían, sí, son humanos, pueden equivocarse, es cierto. Pero a través de la experiencia uno piensa de que equivocarse de esa manera y a estas alturas con tanta con tantos partidos encima... Bueno, es virtud del delantero que mete la pelota. No, eso ¿no? nadie discute. De Darling, ¿no? Sí, darlin Reyes luego del pase de Chumacero. Chumacero que está queriendo... Eh, poder demostrar de que puede ser llamado a la selección <risa> y marcando así el gol de la victoria, después terminó lesionado, se fue del compromiso y ya solamente quedaba aguantar y que el partido finalice para quedarse con las tres unidades. Gran victoria. Sí, no, seguro, era necesario el triunfo. Sí. Si no, ya casi despedirte del campeonato. Sí, así es. ¿No? Bien. Bien vamos al momento más duro de la mañana. ¿Es necesario, gringo? Pero digo yo, no sé. Muy bien. Vamos a revisar lo que pasó en el estadio. Hernando Siles, el empate 0 a 0 Bolívar. No pudo frente a un independiente muy aguerrido, muy compacto, un equipo organizado defensivamente, hizo lo justo, presionó cuando había que presionar. Incluso me animo a decir que corrió más que Bolívar, y esto obviamente tiene que llamarle la atención entrenador de la academia, el señor Sago, que, que a estas en... alturas, gringo, perdón que, te, que lo interrumpa, gringo, a estas alturas ya lo está extrañando al otro brasileño. ¿A sabio? Sí. ¿Cómo no? Sí, sin duda, porque era el, el, el, el hombre que generaba las ocasiones y los espacios a través de su calidad individual. Era muy bueno para agarrar el balón y comenzar a eludir a los rivales. Y claro, era el complemento del brasileño. Otra imagen que nos deja... Poca gente, poca gente, muy poca gente. Y eso que el gran Marcelo Claure imprimía unas entradas donde había una, una referencia a, a batir el posible récord de 11 partidos ganados al hilo. No No se consiguió. Bueno, las entradas van a pasar a la anécdota como algo que ya en alguna oportunidad le ha ocurrido a Marcelo Claure, ¿no? con el tema de los relojes que también eh, en su momento promocionó y no terminaron siendo campeones. Esto que, que habitualmente sucede cuando... Cuando uno se limpia la boca antes de Exactamente, comer. ¿no? ¿no? Exactamente. Sí, es verdad. Bueno, eh, leí una declaración de Sago tras el partido. Él decía que parece que su equipo está un poco cansado. ¿no? Está un poco cansado, que ya eh, están acusando el trajín del campeonato, una cosa así. Eh, yo recuerdo que Bolívar viajó a Europa, ¿no? Estuvieron estuvo dando una sí. vuelta por allá, ¿no? ¿Será eso lo que ha hecho que se canse un poco la gente? ¿O, o cuál será el cansancio del que habla Sago, no? Bien, eh, yo, yo creo... A ver, eh, todas estas justificaciones que lanza Sago vienen, porque, vienen a darse gringo porque el hincha de Bolívar es exigente, ¿no? Pero es exigente por varios sentidos. Primero, porque es la plantilla más cara del país, punto número uno. Segundo, tiene a los mejores jugadores del país, no hay duda. Tercero, tiene las mejores condiciones a la hora de entrenar y preparar los partidos para poder ganar. Entonces, hay muchos elementos de por medio a la hora de entender por qué la hinchada exige tanto a un Bolívar que no pudo el pasado sábado y que ha perdido, es decir, no le duró ni una fecha la cima del torneo. Ahora, eh, la cuestión de los partidos que se han jugado, que es una seguidilla, el entrenador dice de que los parones le hace mal, eso ahí yo no entiendo, porque él manifestó de que la fecha FIFA ha ido en contra del rendimiento colectivo del equipo, pero... No creo que sea tanto así. Yo creo que se le está quitando también mérito a Independiente Gringua ¿eh? porque hizo un buen partido. ¿eh? Un partido muy similar al que ya vimos frente a Palmaflor, por ejemplo, donde desde el punto de vista de lo de eh, desde el punto de vista de generar espacios, Bolívar no cumple con la tarea, ¿no? no cumple, no tiene un mediocampista organizador. Patricio Rodríguez es más un meloso jugador con el balón. Da Costa no está en un buen momento, no sé si Da Costa tiene pensado continuar la próxima temporada en Bolívar pero a veces da atisbos de que no se siente tan cómodo o no está del todo bien Bejarano que es otro de los jugadores que ya sabemos que tiene muchas limitaciones Tonino Melgar que no termina de ser el 10 que la academia pretende entonces todo jugó en contra y Bolívar pues, quedó en cero frente a un independiente que hay que reconocerlo, es un buen partido desde lo táctico Frenó en todas las líneas, lo presionó cuando había que presionar, achicó bien las, eh, en los espacios, buen trabajo de Avilés, el Monkey Bejarano, que tiene más de 35 años, corrió más que algunos que Bolívar. O sea, hay muchas cosas que podemos anotar y tratar de entender por qué este partido terminó 0 a 0, gringo. Ojalá que eh, Sago pueda encontrar, pueda dar en la tecla, como dicen algunos, para el próximo partido y poder tener la victoria. Contra Birste, ¿no? Contra Bielsen en Cochabamba. Sí, eso va a ser el mañana. Sí. Mañana a las ocho y media. Entre semana. Tenemos partidos ahora seguidos hasta terminar el campeonato. Así que vamos a comer fútbol boliviano día a día. ¿eh? ¿Qué más tenemos? Ahí, ahí. Dejamos el segmento deportivo. ¿No tenemos Blooming Oriente? Pero no le interesa a usted porque <coughs> no, no, no, me interesa, me interesa. no es significativo a ¿Quién, nivel ¿quién futbolístico. Dijo no, ¿quién Alguna dijo vez eso? lo escuché decir no, eso. No, jamás, jamás, jamás. No, no, no, para nada, no, se malinterpretó eso. Eh, el punto es que anoche el público fue el que dio la nota, yo creo, ¿no? Más allá Siempre. del espectáculo, más allá del triunfo sacrificado que obtuvo Oriente Petrolero, sin duda la presencia del público fue impresionante, mira, sí. estaba escuchando justamente a los que hacían el relato, que a las 4 de la tarde ya se habían vendido todas las localidades, ¿no es cierto? No había espacio para nada, para nadie, ni, en el, ni un alfiler podía entrar anoche en el Tawiche Aguilera, con la cantidad de gente que eh, se fue para... Allá. Fue una fiesta, ¿no es cierto? Le dieron un realce espectacular, hicieron un show, pirotecnia, eh, cantaron los himnos, etc. Fue un momento sin duda muy especial, ¿no? Como, como se tiene que hacer, creo yo, cuando se trata de una fiesta del fútbol tan importante. Entonces, claro, viendo esas imágenes, no sé si tienes alguna imagencita de anoche, ¿no? No, no, ¿no creo, que, creo que con Juan van a tocar Con el él tema. vamos a hablar seguramente, sí. pero van a ver ustedes la diferencia, ¿no? Entre ese Tawiche anoche y el Siles, que ni sumando los dos partidos hacen ni, ni el 20%. Sí, sí, sin duda. Y cada a ver, yo escucho mucho, el gringo, irse en contra de lo que sucedió yo ayer a nivel de. A nivel de a nivel futbolístico, creo que esto ya lo sabemos hace muchos años, ¿no? O sea, eh, este partido no dirime o no es un compromiso para saber. Eh, quién va a ser campeón. Es un compromiso más, pero a nivel de espectáculo, a nivel de gente, es indiscutible, ¿no? Y lo vienen a decir, y esto habla muy bien de cómo una hinchada cruceña, ya sea de Blumin o de Oriente Petrolero, eh, muestran esa fidelidad a sus equipos, más allá de que no les dan la satisfacción de luchar por un campeonato. Hace diez, hace más de una década que Oriente y Blumin no son campeones del fútbol eh, boliviano. Cierto. Y esto habla bien de la fanática. Ojalá que los dirigentes hagan un examen de conciencia gringo a la hora de armar mejores equipos, más competitivos, y realmente darles lo que merecen a sus hinchas, ¿no? que es eh, salir campeón en algún momento. Eh, de un tiempo a esta parte han ingresado en un estado de confort, de, de pensar que ganando este partido ya se han realizado... ...y han alcanzado eh, lo más alto, cuando no es así, Está claro que salir que no. Campeón. ¿Cuánto habrá costado una entrada, por ejemplo, anoche al Tawichi? No menos de 50 bolivianos. Sí. 40, sí. 50 bolivianos, considerando que en Santa Cruz siempre hay una, una escala un 60 poquito... 60 estaba la más, la más eh, baja. ¿60 la sí, más baja? Sí. O sea, ponte un promedio de 10 dólares, por no exagerar, ¿sí? Que serían 70 bolivianos, 10 Son... dólares... Échale pluma, ahí entraron más de 30 mil personas. 38 mil, más de 38 mil. Échale pluma, estás hablando de cuánto, de, de 380 mil dólares. Sí, es una buena recaudación, no, ¿Qué hay, duda. Te parece? no hay duda. ¿Qué te ¿no? parece? Impresionante realmente la respuesta del público. Y ¿sí? recordemos, gringo, por ejemplo, si es que esto hubiese sucedido en la ciudad de La Paz, eh, la gente a la hora de... A la hora de asistir a un estadio, quizás siempre le busca algunas excusas. ¿no? Hace un par de semanas, Daddy Yankee también se presentó en este mismo escenario y, y estaba fue? abarrotado, ¿no? En el Tawich. En el Tawich y. Una semana después viene el Clásico y el Clásico también estaba rotado. O sea, claro. Yo creo que esto también es algo más cultural, ¿no? Al, al, eh, al cruceño le gusta ser parte de este tipo de eventos, ¿eh? A diferencia del paseño que es un poco más reticente... Te voy a decir algo, te voy a decir algo... Lo veo de esa manera, yo, puede ser que esté equivocado. Yo te voy a hacer una referencia histórica, mira, yo te cuento que allá cuando empezaba la liga, principios de los... fines de los 70 ¿sí? principios de los 80. Tú sabes, en el Estadio Siles entraban más de 50.000 personas, cuando el aforo todavía lo permitía, porque tú recordarás para, justamente, entiendo que fue la Copa América, se hizo una reducción de la cantidad de gente que puede entrar, ¿no es cierto? Se habilitaron otros espacios, se dibujó de diferente manera el, la, el lugar que ocupan los hinchas, pero te estoy hablando de clásicos, y mira, mañana voy a traer el librito, para, para no mentir, para no exagerar, pero han habido clásicos, te estoy hablando de los años 79, 80, 81 donde la cifra de espectadores superaba los 50.000, o sea, el SIGLES mm -hmm. tenía más de 50.000. Y tú sabes, y esto hay que ponerlo siempre a resguardo, eh, no se declara pues todo, ¿no ve? Siempre se guarda ahí un poquito, alguna cosita, ¿no? Entonces nunca se da la cifra exacta, pero... Te digo, han habido momentos en los cuales los clásicos paseños congregaban multitudes, Segura. multitudes. no. Inclusive había, yo recuerdo una vez hicieron un negocio de jugar el superclásico, ¿no? que era a lo mejor de cinco partidos. ¿Cuántos partidos creen que terminaron jugando? Cinco. Y los cinco volteando taquilla. Los cinco clásicos, uno tras otro. Iban acomodando ahí un poco los resultados para que lleguen al quinto partido, te das cuenta. Y claro, si tú querías comprarte una entrada para el quinto partido, dos días, tres días antes ya no había una sola entrada. ¿no? Tienes que ir a la reventa, etcétera, así que yo no sé si es un tema que ha cambiado con el tiempo posiblemente, pero yo te voy sí. a decir algo, o si sea, a mí yo tengo la retina de grandes concurrencias en el estado de sí, Siles, duda, por no, no, por de no decirte es. cuando jugaba la selección, evidentemente era, era un tema de clásicos, evidentemente, o una Copa Libertadores cuando por ejemplo jugaba Boca o jugaba Bolívar frente a Boca Juniors o frente a River Plate, etcétera, esos equipos convocantes que llegaban y, y llenaban el escenario, pero... Te digo, en, de un tiempo a esta parte, lamentablemente, el Estadio Siles, no sé, ¿de qué registro podríamos hablar últimamente? No sé si llegas a 30.000 digamos, como una Sí, el, el último, ¿no?, que fue el partido final, el definitivo del torneo de apertura, quizá ese. ¿Cuánta digamos. gente habrá visto? Estaba ¿sabes? abarrotado, sí, abarrotado ya, ¿no? Como dicen, no ingresaba ningún alfiler. Pero, pero otros... serían unas 40.000 personas, sí. porque el aforo se ha modificado en el sistema. Por el ¿no? tema de las, de las butacas. De las butacas, ¿no? exactamente. Ahora, eh, en ese sentido, lo que usted esgrime, eh, Gringo, yo creo que tiene que ver muchos factores. ¿eh? Eh, para mí, desde mi opinión, Gringo, creo que el tema de la representación a nivel internacional también condicionó la asistencia. ¿eh? O sea. No somos competitivos a nivel internacional y la gente tampoco está tan entusiasmada de ver partidos a nivel local. Posible, lo, lo veo no o sea, como pero, uno de los de, de los pero, factores. Pero mira que Santa Cruz tampoco es que tiene gran presencia internacional, pero la gente responde. Y ahí, y ahí destaco a la gente, ¿no? Porque, sí, ma, sí, porque no hablar, responde hace cuánto, hace más de 10 años que no sale campeón ni oriente ni Blumi, ¿no? Tal cual. Entonces, esto habla de la fidelidad que tienen los, eh, los hinchas y cómo más allá de, de no tener. Eh, momentos felices como títulos, pues están ahí para apoyar. Seguro que sí. Eh, ¿Qué me has dicho de Tucumán? <ríe> Boca está el puntero ahora. ¿eh? Sí, no pudo, ¿no? No pudo. No pudo. Tenía que ganar ese partido, que era un partido difícil, complicado, con el equipo que está virtualmente descendido. Patronato está virtualmente descendido. Para, para, para que se den cuenta, ¿no?, de que está, así es el fútbol argentino. Tendría ¿no? que haber ganado sí. el, el que quiere ser campeón, ¿no? Y Boca, que tuvo, la no sé si es la suerte del campeón, faltan cinco fechas para, para saberlo, pero bueno, Boca hizo lo que tenía que hacer, ganó, ¿no es cierto?, con lo mínimo, con lo justo, una vez más un juvenil que entra a, a, a completar el partido, ¿no es cierto?, es el que termina Bien. dándole la victoria al, al equipo de Boca Juniors. Sí, pero es un punto de diferencia y sí, hay cinco fechas, sí, todo, sí, puede pasar, evidentemente, ¿no? evidentemente. todo puede pasar. Evidentemente, evidentemente, todo puede pasar, es verdad. Bueno, eso por Lampe, obviamente. Tenemos mensajes, me dicen los compañeros, rapidito vamos con ello, y enseguida nos vamos a la pausa, ¿sí? Vamos a ver qué dice en los mensajes. Ay, ay, ay. ¿Qué dice acá? Buen día, gringo, Diego. Saludos al estimado Shamir Álvarez. Maravilloso día. Gusano celeste. Mira. ¿Cómo me cargan? Ah? Te la dedicamos. Sí, sí, sí. Seguramente voy a tener que soportar y aguantar, al menos hasta que se mantenga ahí, ¿no? Hasta, hasta el 12 que, de octubre. Hasta el 12 de octubre, donde las cosas pueden cambiar, ¿eh? Ahí está. Muy buen meme, ¿eh? Dale. Siguiente, ¿hay alguno más? ¿Alguno más? No, mira, buenos días gringo, el sector con el joven Shamir lo veo recién y felicitarlo, sabe de deportes y sus opiniones y análisis son buenos. Saludos, familia López Bustamante desde San Pedro. Te mandamos un abrazo, abrazo. a toda la familia López, gracias un por seguirnos. Un cariño grande, sí, y a todos los que nos sintonizan en San Pedro. ¿Sí? Un abrazo grande. ¿Alguno más? Llega o no llega. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Uh, mira. El Estadio Hernando Siles, caramba. A te, finales. Te, ¿sí? ¿Sí? A ver, dice gringo, le mando esas, estas fotos del Estadio Hernando Siles a finales de los 30 y el 75 en su demolición. Exactamente. Lo tiraron abajo el Siles, tan bello. Una obra del arquitecto Jorge Villanueva, ¿no? Sí. Que bueno, pues se, se tiró abajo justamente para construir el Estadio Olímpico, eh, que fue inaugurado en el 77. El 77, en los Juegos Bolivarianos, justamente, que se disputaron en Bolivia. Y fue un estadio olímpico, ¿no? que tenía pista atlética, en fin, todos los, los dispositivos para las competencias atléticas. El antiguo no tenía, tenía una pista de tierra, ¿sí? era una sola bandeja. ¿no? El, el viejo es una maravilla. En la sur era la, la tribuna infantil, que era ahí donde íbamos los changuitos, que queríamos ser futbolistas. Nos encantaba eso. <risa> Y te cuento que cuando te ibas a la, al sector de preferencia, sí. ahí estaban los periodistas, los, los que hablaban por la radio, los que reportaban, los puestos dos que llamamos ahora, que estaban ahí junto con los jugadores, no, era una malla olímpica que nos separaba y tú los escuchabas, ahí los veías a lo que hablaban a los tipos, pucha. Uno chango, soñaba con... Yo de grande quiero ser como él, decía uno, ¿no? O futbolista o puesto dos. O puesto 2, Sí, lo bello. O narrador. Qué linda esa época, qué linda. No, sí, los seguro. narradores estaban arriba, pues, tenían unas cabinas ahí arriba. Que se los veía a los hombres. Bueno, gracias por la foto, bella. Nos trae grandes recuerdos, ¿no? Bueno, Shamir, Hace un placer, Gringo. Lo mismo, nos vemos a las 12 con Amateur. Sí, vamos a ampliar la información de Ninavia y también Moscoso y tenemos más información que ofrecer a toda la gente a partir de las 12 del mediodía. Buenísimo, ahí nos vemos entonces. Hace un placer. Y a la una y media con Juan. Con Juan, el deportivo, el número uno de los deportivos. Así que ya saben todo, todos los amigos que nos siguen, estaremos... Eh, con toda la información. Buenísimo. Un sufrido, Shamir Álvarez, pasó así <risa> en este lunes. Lunes triste, lunes gris para los bolivaristas. Vamos a hacer la pausa, 9.38, ¿les parece?